La Rama Kaisare, y en Acat Cristian Juárez, Taguera, Argentina, Napagagiratequena, Universidad de Texas en Austin. Estas pequeñas frases están dichas en Mocoví, una lengua guaycurú que se habla en el noreste de la República Argentina, la cual es parte de la región geográfica del Gran Chaco en Sudamérica. En este video te voy a contar justamente sobre mi trabajo de documentación y descripción del Mocobí hablado específicamente en la zona centro-norte del Chaco. Comencemos. Actualmente llevo adelante un proyecto colaborativo con los miembros de la comunidad Mokoví en Colonia Origen, quienes tienen una participación activa en la documentación y traducción de su lengua. Lo que nos proponemos es crear un corpus audiovisual del Mokoví en el que se registre el uso de la lengua en diferentes situaciones de habla, así como diversos géneros discursivos. Vean, por ejemplo, este fragmento sobre un eclipse de sol seguido de un relato humorístico nada no sé tiene oscaras o sea como las 11 por ahí no que las 11 por ahí nada hombre pero hombre naranja ni no dice que caiga ni caiga que caiga wana dice que hombre no rec ni se cae nada nada si habí cofros si habí y bueno, el sol se apagó. ¡Oh, era. Porque no hay nada algo hacer nada. No hay nada algo Y bueno, ¿qué es lo que hicieron? Neño? So, ahora hay com. poco. Eh, dice que, bueno, y acuerdan a... ...buena, peguen la hay otra. Hay un poco de vida ahí, ten, ten, ten. Dice que el también, está ¿no? bien pero lam y una pandareta que con hora algo y ahí y le dieron comida ah, el hambre que tenía pero un plato Placho, plachito, para nada, no Ajá. puede picotear. Ajá. Picotea taz, taz, y no puede agarrar para Ajá. nada. Y el zorro sí, porque agarra y ya, para él, tranquilo. La, el la... tranquilo. ¡Ja! Y... ¡Que ni apá! ¡Ja, Pero bueno, Saso o pero aquí no, aquí mataron, son te dirá que al lo voy a invitar sí. para que hiciera que pedre, para que vea con no más y pizza o no, a ver, a dame y de ahí que yo vi toda la acá, ajá, ya paño, y de tata pizza, ...porque cabellón... ...pichisac y ya me voy a... ...pues rocochis, coche petra no gato... ...ajá... ...bueno, aquí es que se calan camí, pichisac... pero... nakita ni tu tariache, es... ...náquita de hueca, no gato... ...un no como mientras ...guá... ...mientra eso, ñakatan katigitá... ...y ahí, allá lejos preparó la comida... Tujango y... <risa> okay. y bueno el tuyango los platos así pero bien hondo hondo, hondo así, sí, él así le conviene sí, <risa> le tiene... conviene y ah. cuando come él ya picotea como come tranquila no pierden nada y le dieron el zorro <risa> para comer y Iría a comer y no alcanza la comida. Hasta hay, no hay y al pico no, no, no puede la, comida, la, comida. la comida. El corpus además incluye conversaciones sobre el modo de vida de los antepasados mocovíes, lo cual a su vez nos ayuda a entender un poco más sobre el devenir de los grupos mocovíes hasta hoy en día. Pero igual, Chucky, bueno, bueno, bueno, ni kwele, la importancia del mocoví hablado en el centro norte de la provincia del Chaco está en que allí el mocoví se encuentra con el toa, otra lengua de la familia Guaycurú. Debido al prolongado contacto entre miembros mocovíes y toas, hoy en día encontramos, por ejemplo, matrimonios interétnicos y clara evidencia en la interacción social de la inteligibilidad mutua entre hablantes de ambas lenguas. Este es el caso, por ejemplo, de estas dos amigas quienes usualmente interactúan entre ellas en la lengua de cada una, es decir, Toba y Mukoví, así como se ve en este pequeño fragmento de un recorrido que hicimos por el monte en Colonia Origen. Ah, ya. Nagi. No que la mi tarea es entender de qué manera funciona la gramática del mocoví hablada en el centro norte de la provincia del chaco y en qué medida la evolución interna así como la situación de contacto han influido en el mocoví que se habla hoy en día en esta región deseamos que todo este esfuerzo colaborativo de documentación y descripción del mocoví sirva para visibilizar y valorizar prácticas lingüísticas y culturales de uno de los tantos pueblos del gran Chaco sudamericano. Para finalizar, los despedimos con esta hermosa canción en Mokobi. ¡Niachi Kolek! Vene <tose> karkaia, lokolek, alek karkaigin Niachi kolek, kamikotan, manama kairu ni cada ni magrete cada día. Tanta camin, cada liguí camin todo Chalora ni to naga, ni magre do coleg. Saca ni el acá, para trampa pong